Los autoconchistas se han desplazado hasta la parte frontal del Congreso Nacional para firmar el libro de no a la modificación. De la Constitución desde tempranas horas el cerco policial ha sido incrementado en el Congreso Nacional nuevamente recordamos que las tropas habían sido retiradas hoy nuevamente eh, han retomado eh, los motoristas esta lucha en la en contra de la no reforma a la Constitución vamos a conversar con gente de este gremio. ...que se ha empoderado en el día de hoy en la parte frontal del Congreso Nacional. Algo que decir los medios de comunicación, nuevamente ha retomado la lucha. Recordamos que la pasada semana eh, se vieron enmarcados en diversas manifestaciones. Hoy retoman. ¿Qué decir? Eh, el pueblo dominicano está luchando por la dignidad, por el respeto a nuestras leyes... ...por el respeto a nuestra Constitución. Eh, entendemos que... Tomar la bandera de la constitucionalidad en este país es un tema histórico, fundamental para el desarrollo moral de una sociedad. Esto nos motiva a estar aquí cada día, hoy, a partir de hoy estaremos permanentemente en pie de lucha por la defensa de nuestra Constitución. Eso nos mueve a estar aquí. Esa manifestación, muchos se han cuestionado, ¿quién patrocina esta manifestación? Esto lo patrocina el pueblo, es un pueblo que está indignado porque se quiere respetar nuestras leyes. También un pueblo que se siente burlado porque cuando tú atentas contra la moral de una sociedad, el pueblo tiene que reaccionar. Entonces, si aquí hay alguien que motive el pueblo, es un pueblo que está en la calle, defendiendo su constitución. Bien, aquí pueden ver en la fila que hacen en medio de empujones y diversas palabras fuera de contexto, están procediendo a firmar el libro de, según han establecido ellos, de que la Constitución no está en venta, el respeto a la Constitución dominicana, a la no modificación de la Constitución. La situación en el PLD se ha tornado tensa, se intensifica ayer cuando algunos miembros, unos 22 miembros del comité político, Establecía que el expresidente Leonel Fernández debe eh, apegarse a los lineamientos de esa organización política y respetarla. Hoy, precisamente a las 4 de la tarde, el bloque de Leonel Fernández estará en el marco de una rueda de prensa ofreciendo y estableciendo su posición en torno a la situación intensa que vive el partido de la Revolución dominicana. Mientras tanto, nosotros continuamos en esta cobertura desde el Congreso Nacional. Regreso con ustedes.